¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! la sí de ¡Vamos! y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! la el el ¡Vamos! ¡Vamos! adelante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Marcelo, Marcelo, y se empezamos Buenos días, profesor Bracamonte, director de la Escuela de Administración, profesores, compañeros, deportistas, muy buenos días para todos. Hoy espero es... poder apoyarlos el día de hoy. Así que vamos a empezar. Muy bien, y ahora vamos a poner el himno nacional del Perú. Ay el, Ay, el himno. A las órdenes del equipo. Si deseamos, si deseamos, no siempre. Este es el sexto aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas. Ay, Fuerte las palmas de juramentación. El día de los nos acompaña la belleza, la algaradía. Eh. aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas para dar...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 Cosas al centro. A ver, primer ciclo de la escuela de economía, al centro. Primer ciclo. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Al centro ciclo, vamos!